Bueno, entonces, el primer ejercicio, chicos, es un ejercicio en parejas. Eh, escojan a alguien. Puede ser el del lado que quieran. El ejercicio es una entrevista. ¿Cierto que te quieres hacer conmigo? Bueno... Comencemos. ¿Por qué elegiste esta carrera? Pues a mí me gusta mucho escribir. ¿Y a ti qué te gusta? tú Si esto hubiera sido lo que en realidad pasó, no les estaría pidiendo ayuda. Soy un apasionado por el cine, amante de la fotografía y aspirante a director con el sueño de ganarme un Oscar. Y sí, también soy una hueva. Pero Antonia... Antonia es perfecta. En realidad, todos los momentos que pasábamos juntos eran perfectos. Y estaba decidido a que esos momentos duraran para siempre. Uh, oh Uy, Antonio, ¿estás bien? Sí, gracias. Qué rayos, esa gente que no ve por dónde camina, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué? ¿Para dónde vas? ¿Para mi casa? Te llevo, yo ya salí. ¿Me das un segundito? Ven, Camille, ¿viste quién es? Ay, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Daniel Restrepo me dijo que me llevaban para la casa. Ay, yo sé que habíamos dicho para hablar hoy, pero... maluco, si lo dejamos para mañana. No, no, tranquila. <risa> Por eso era mi mejor amigo. ¿Qué? Okay, ¿Cómo está, clase? ¡Ay, súper bien! ¿Puña? Daniel me acaba de decir que vaya mañana a hacer un trabajo con él. O sea, Cami me va a decir que seamos novios. no, no, no, no creo. <risa> Claro que sí. O sea, llevamos tres meses hablando, ¿cierto? Y pues. Ay, Camille, él es perfecto. Ay, tú me tienes que creer cuando yo te digo que él es perfecto. I know. I know. Ay, no. Ay, no. Ay, Cami. Cami, literal, no tengo nada para ponerme. Si quieren, tengo una habitación por ahí. ¿Me acompañas a comprar algo? Por fin. <risa> <mí. risa> por eso eres mi mejor amigo. <risa> Les dije que soy una hueva, ¿no? Bueno, también soy incapaz de resistirme a su sonrisa y obviamente le dije que sí. A mí me ayudas. ¿Qué necesitas? Entra. Es que se me atoró el cierre. Definitivamente es lo máximo tener un amigo gay. ¿Cómo así? Yo no soy gay. ¿No? No. Ay, Cami, ¿me perdonas? Sí, tranquila, pero ¿por qué creíste que era gay? Ay, Cami, porque en todo el tiempo que llevamos siendo amigos nunca me has mencionado una vieja. ¿Sí? sí. No, qué va. Mm. Pero tranquilo, que yo te voy a ayudar a conseguir a alguien. ¿Eh? Parce, yo creo que ya hoy me coronó Antonia. ¿Y eso? Ah, le invité esta noche a la casa y dice que a estudiar. Pero no, obviamente, lo va a medir la aceite a ver si de una vez le hago bien duro. Nea, vos cuánto llevas con esa vida y nada que le haces. Paciencia, hermano. Al final todas caen. ¿Qué va? Vamos para clase y nos va a correr la tarde.